<risa> ¡Feliz, Navidad! <risa> ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Qué grande, eh! tío! ¡Pero Esteban! qué torneo vienes, eh, espérate, qué bestia! Espérate, que no has visto lo mío todavía. ¿Cómo, qué? Espérate tú. A ver, a ver. Esto es lo mío. Mira, mira, mira, mira, mira. Pobre, mira. ¡Oh! ¡Feliz <risa> Navidad! <risa> ¡Feliz Navidad! ¿Qué? Pero, ¿Qué? Espérate, pero espérate que te traigo una a ti también, ¿eh? Ah, no, no, que no hay, vale, no hay de lo, mi talla, un tío. ¡Un poquito de ¿Tú color! ¿Tú te crees que yo no lo...? ¡Hombre! ¡Fiesta Navidad! Dice, espera, dice a <risa> no, ti, a ti, ¿dónde quién crees tú que me voy a meter yo esto, primo? He cogido las 3XXXL. <risa> Por lo menos te entrará, Fernando, no había más. <risa> No hay, no lo hay un otro par de hacerlo, hacerlo a mano, pero ya no daba tiempo. Y no, no hay un par de X. Pero mira, tío, pero. Ay, pero que me vas a tener todo el programa. Pero si no me entra, mira, si parezco el que babismo. Sí, ¡Mira! Pero, ¿Cómo te estás? ¡Anda que no! Bueno, menos mal que uno Oye, tiene pero, estilo pero no, para eso. Oye, la venga, talla, va, ¿eh? que. Espérate, espérate, espérate. Sí, es Navidad, pero siendo Navidad no, no, nos vamos, no nos vamos a poner a cocinar nosotros, ¿no? No, ¿quién esto viene? Hay, esto hay que clavarlo con el menú que espera, tenemos. Espera, espera, que me voy a poner como esto. ¡Ay, ¡Ale! ay, <risa> Pues para esta ocasión he traído yo a Julio. Oh sea, ¡Julio! ¡Julio! ¡Hombre, por favor! ¿Qué pasa? ¡Qué grande! ¿Cómo estás, está, primo? ¿Cómo estás, ¡Qué hombre, grande eres! Tú también vienes hombre, hombre. aquí dando a luz. Me ha trincado Joaquín, tío. Me ha dicho, esto es para ti. Digo, ¿dónde vamos? No, pero sí, hombre, a ti. El tuyo o es sea, más grande no es que el mío. navideño! Si es que tenemos muy pocas luces. Bueno, hoy, no, hoy no podíamos cocinar nosotros. Bueno, Teníamos cocinado un fenómeno como tú. Exacto, hacer la cosa exacto, Menos mal que me habéis ido para cocinar porque oye, he visto todas las recetas yo os vale. ¿eh? O sea, ya ¿Cómo ¿cómo os, os vale? vale? Hay que organizarse porque lo que no sabemos es quién viene hoy a comer. No, no lo sabéis, no vosotros. ¿No lo sabéis vosotros. No lo sabéis vosotros. No, ¿tú sabes? pues sabe, Yo lo sé todo, sabe, tío, está, y lo que no cuenta. sé me lo invento. <risa> algo cuenta, sabe. Cuenta, cuenta, cuenta. El plato que voy a hacer... ¿Cómo es? ¿Qué te pensabas? Que esa carne la había traído, Joaquín. Esa carne la he traído yo. Un poquito de guayú ibérico del bueno, tío. Uf, ¡Qué pinta, no, tío! Eh, tío. Eh, pinta, y tío. os voy a hacer un plato italiano. Cuenta, cuenta. Os voy a ir alguna pista de si lo pilláis. A ver. Lasaña express. Rápida, lasaña es, rápida. ¿verdad? ¿Lasaña express? Rápida. Rápida, muy rápida. ¿No? Express, rápida. Express, rápida, rápida, rápida. Express, tiene que ser alguien relacionado con trenes. Una lasaña de calabacín con carne de guayo ibérico. Uf, cómo son. Uf, Uf, patinas. ¡Qué patinas! ¡Qué buena pinta! No, no, tío. flipas. Bueno, ¿cómo ah, sois no. vosotros de Navidad? A ver, contadme. Yo en familia, siempre. siempre. ¿Familia? Sí, en familia. ¿Cuántos? Oh, oh, imagínate, somos ocho hermanos. O sea, ¿vas Hombre. al puerto? <risa> a reunirse sí, con tu pa familia? Eh, pasamos oh, Nochebuena en. Aquí, pasa en, por aquí una cebollada se pica una cebolla. Pues sigue, sigue hablando de tu familia, eh, En Cádiz, o sea, pasamos, oh, no sé, buena en Cádiz, fin de año, por ejemplo, en Sevilla. Lo vamos, lo vamos sí. turnando un año di a, diferente en un lado u otro, pero siempre en familia. Nosotros somos muchos hermanos, pero intentamos de, de estar siempre juntos, la verdad. Porque y de al final, pequeño. Lo bonito de la Navidad, coño, es estar en familia. ¿no? ¿Y de pequeño, con tantos hermanos en casa Uf, Imagínate. Pues yo era el más pequeño, a mí no me echaba cuenta nadie. ¿Eres era más de Reyes o de Papá Noel? Nosotros de Reyes. Hay un regalo que no se me olvidará, que nos regaló, nos lo regaló mi padre para mi hermano y para mí, que fue una moto pequeña de gasolina. ¿Moto de gasolina? Una moto pequeña, pequeña de ¿Cuál gasolina. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, sí, sí. ¿Con qué, ¿qué años es eso? eso? Qué pues eso tendríamos nosotros 10, 11 años, Fernando. Oh, eh. Y no se me olvidará la vida, porque yo me esperaba una bicicleta. Sí. ...y cuando mi padre tenía allí la moto en el salón... ...yo te lo juro que veía una bicicleta... ...hasta que ya no me dijo mi mano que es una moto... <risa> ...yo tenía ya en mi cabeza que me iban a regar una bicicleta... ...y no se me olvidará nunca... ...tú has hecho el Camino de Santiago últimamente... Sí. ...que te has seguido en redes y tal... Sí. ...cuéntame, ¿qué tal? Pues esa idea surge que yo quería hacer el Camino de Santiago... ...hace ya unos años yo hice una promesa... Sí. ...que dije que si algún día me convertía en un cocinero de... ...de renombre o de postino o de lo que fuera... Un gran cocinero solo soy, por la altura, que antes de los 40 iba a hacer el Camino de Santiago. Recuperando, conociendo las recetas del camino, de las señoras, de los paisanos, qué bueno entrañables, qué ¿sabes? Bueno. con las abuelitas, con gente joven también alguna que otra receta he hecho. Y comer la comida tradicional de cada sitio. De cada sitio una ver, lo, lo, Mira, más, lo más sorprendente. La entrada en Galicia es alucinante, es sobre todo cuando llevas, cuando llevas tantos kilómetros. ¿Y tú lo has hecho? ¿Has hecho algo? No, el camino a Santiago yo te no te, te viene a hacer nada. Vamos, no, lo he dicho, tenemos no. que hacerlo, pero como lo ha hecho él. Eh, yo sin duda he Comiendo, comiendo, comiendo. Que nos, <risas> nos cocinen. Bueno, ¿y algún deseo eh, para 2022? ¿Un deseo? Sí, sí. Hay aparte que... de salud. Te digo yo el deseo de verdad. Hemos te digo el mi deseo de verdad. Esto no es coña, ¿eh? Que gane la Europa League el Betis. ¡Ole! ¡Ole! ¿Eres? ¡Ole! Pero ¡No es pelota! ¡No Como es pelota! Abraza, ¡No olas, es un pelota! Parolas, ¿es? ¡Un tío que lo siente! ¡No, lo siente! Que lo siente. Que este hombre... Un tío que lo siente! Si algo me, me alegraría es por verte a ti, tu último año, o sea, levantar la, la Europa League o sea, en el campo del Sevilla. Puede arriba, sí. En el Vion. O sea, puede ser bueno, ya, el chimpú, o sea. Sí, Tienes su, eso... Tiene su, ¿Eso qué sería? Tiene, qué morbo, sería? ¿Tiene, su tiene su morbo, un morbazo que te cagas morbo, o sea, Ya porque ganar, y... ganar la Europa League, pues imagínate para nosotros... No, no, pero todo, no, todo. Pero, todo, todo es... pero si encima ya la añades porque se juega la final en el, en el Sánchez Pizjuan, pues imagínate lo que sería para los béticos poder levantar un título ahí. Oh. Y para mí personalmente, es, que va a ser mi último ¿Cuándo año ¿Cuándo se juega la final? ¿Eh, después de... Te la la tira, liga? Seguro, seguro. O, o, ¿O todavía sí. no ha acabado la liga? Eh, yo creo que no ha acabado la liga, creo, ¿eh? O sea, que sería un sí sería fantástico, eso, acabar sería... la liga y te vas por la puerta. Señores, sí, sí, sí. para todos ustedes... Muchas veces uno lo, lo, lo, lo sueña, lo piensa, ¿no? Más que nada que lo piensa, porque estamos ahí... y brindemos por eso, hombre! Pero, Pero es ese, ese, que sería... ¿Ese, sería, ese bueno. sería tu gran deseo para...? ¿El mío sí? Mi gran deseo sería que nos seguiremos viendo. Ole también, ¿Eh? seamos brindando por, sí. por, por, por cosas dí bonitas. Sí. Nos estamos enrollando mogollón. Venga, Irons a poner la mesa. Venga, Yo termino de preparar todo esto a poner la mesa no a comer, ¿eh? Que te A poner la mesa, venga, va. Oye, ¿Y tú terminas la receta? Eh, Gilu, muchas gracias por venir. Nada, hombre, un placer. Llámame más veces, anda. Julio. Eso, eso es lo que vamos a hacer. Julio, mira, el único no que… No me preguntes nada, no me he preguntado nada. Al eh, en verdad. vez de tener un día de <ríe> que santo, que tiene un bien. mes. <ríe> <ríe> Julio, <ríe> qué jodido. Tira, Fernando, tira. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Navidad. Qué pinta tiene esto. Como se nota el que el invitado. invitado de hoy pa que, pa tiene penemarico? que ser top. <risa> tiene que ser top. O sea, lasaña hecha por cocinero. Bueno. Puede o no ¿Puede, se puede. ¡Puede, puede, puede! ¡Puede, ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! Mira, voy a dejar el regalo aquí. Ya lo abriremos. ¿Eh? Que traído Fernando? No, no. Ah. Primero abrazarle a él. Pues yo me tengo que echar el jersey para abajo. ¿Pero, ¿pero qué pasa? ¿Anda? Bueno, bueno, no. A ver, que no hay talla, no hay, no hay reno para mí. Entonces me oh, han puesto tío. esto así, mira cómo estoy, que parezco el mismo cosete. ¿Estás creciendo o qué pasa? Estoy, estoy, ¿Eh? estoy. Creciendo. Oye, tú bueno, tienes, bueno. esto es tu marca, ¿no? Sí. ¿Por qué quimoa? ¿Qué significa? Significa hombre que mira al mar. Si ah, vale, mojoludo. Fantástico. Cool. ¿Qué quieres? Un jersey, ¿no? Quimoa hace tallas de hombro, son todas como estas. <risa> sí que voy enseñando aquí el Son todas el como tema. esas. <risa> son todas el, como esas. El esta. problema no. va a ser tuyo, yo creo. Oh, <risa> ¡Vamos <voy> <risa> <risa> <risa> a Fernando Alonso hoy con nosotros! Olé, bueno, eh, Bueno, esto sí está, que es una comida de mira, Navidad. ¿Qué, ¿qué, está, verdad, Fernando, muy bien. Está? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal vosotros? Muy bien, muy bien. Contento, contento de volver. Y, y nada, pues y con ganas de, de que Oye, empiece ya a la es siguiente. Un, es un riesgo bestial el decir... ¿El qué? Que vuelvo, o sea, que vuelvo. Claro, porque ha estado sí. Bueno, en realidad ¿Cuánto? tú nunca te has estado retirado. Claro. Estuviste haciendo otras cosas. Bueno, ha estado ¿no? parado. Estuve dos años sin la Fórmula 1, 1, pero con otras competiciones. Con el Mundial de Resistencia, hice el Rally Dakar. Así sí. que siempre tenía un volante en las manos. No, no estaba parado, parado. Pero bueno, cuesta, cuesta. Cuando tienes ya una edad, claro. Sí, sí, no, a ver ¿Eh? si ¿Eh? Me No hace falta que bien. me lo diga. No hace falta que me lo diga, Fernando. Y cuando has llegado, eh, ¿había cambiado mucho la historia? No, no, no. seguía todo igual. Todo, Todo igual. igual. La Fórmula 1 es un mundo tan pequeño y están siempre los mismos, que, no, no, no, que sé, no, cambia no cambia mucho. ¿Y te ha costado, Fernando, volver y no? Porque, claro, tres años sin competir. Me costó, sí, las primeras carreras sí. El, el adaptarme otra vez a la velocidad que pasan las cosas, a... A las cosas técnicas de la Fórmula 1, porque las otras categorías, los coches son mucho más básicos. Pero en la Fórmula 1 tienes eh, muchísima electrónica, muchísima aerodinámica, otra, otro lenguaje con, con el equipo. Y eso me costó un poco. Las primeras carreras eh, no estaba al 100%, pero luego, luego te habitúas, ¿no? Te habitúas rápido, mm, claro. Y entrenamientos y simuladores, tenemos muchas cosas para, para estar a tope. Sí, porque ahí eh, lo del submundo de la Fórmula 1 tiene que ser bestial, ¿no? Todo claro. lo que hay por detrás, detrás de... mil personas en el equipo. Eso ¿Para dos coches? ¿Mil? ¿Mil? Eso es una barbaridad. ¿Para dos coches? ¡Qué Madre, barbaridad, madrínate. mil personas! Como si yo te, tuviera 18 masajistas para mí en todo un partido, ¿sabes? A ver, ¿Cómo estarías? Yo, A tope. No, estaría? No, estaría bueno! ¡Madre mía de mi alma! En la Fórmula 1, digamos que la edad eh, influye para bien, lejos de para mal, ¿no? Porque... Tienes más experiencia, conoces más los circuitos… Eh, Sí, tienes más conocimientos técnicos y al final, para nosotros, lo que digo, si nos ponen 10 caballos más de potencia, vamos más rápido. Da igual claro. que tengas 20 años que 40. Claro. O bueno, Carlos Sainz, padre, ¿no? que tiene sí, 50 sí. y muchos, y, y ganó mira, Dakar, el, la el cara. Así que la edad es diferente para ¿Y nosotros. ¿Y tú hasta qué edad te ves, te ves ahí? A yo ver. espero correr otros 2-3 años más en Fórmula 1. Y luego pues, de dedicarme a otras categorías. Porque me encanta conducir, así que seguir claro. el camino de cámara. Verte, verte fuera de un coche todavía te. Sí, me va a costar mucho. Te cuesta. ¿Y de un, y de un año para otro, para otro, Fernando, cambia mucho lo que es la, la tecnología de lo que es el coche? Normalmente no, pero cada ciertos años, cada seis o siete años, hay una revolución de revolución Y, de y reglas. parece que para el año que, para viene, el año que viene hay, hay, hay cambio, cambios ¿no? gordos. Sí. Y de hecho. Todo el mundo habla de el plan el de gran Alonso. Plan. ¿Qué es el plan? Yo creo que se va a venir a Uar, Betty, ese plan que... <risa> es, es una buena pregunta, porque yo empecé a, a verlo también, ¿no? ¿Mm? Es una de las cosas que las redes sociales tienen ahora. Empezaron con el plan, el plan, el plan. Y yo tampoco sé muy bien lo que es el plan. <risa> Queda mal decirlo, pero yo tampoco sé lo que es el plan. Yo creo que es parte del plan, el no saber exactamente lo que es el plan. Es el plan ¿no? Pero todo el mundo… A ver, todo el mundo hay que está apostar, hay que con el plan… Sí, sí, sí. …sin saber bien, bien nadie lo, lo que es el plan. plan. O ese sea, es, Ese es, es el plan, plan. acojonar, pues, acojonar Yo no, no sé cuál es el plan, pero… Lo que hay que verlo es otra vez siendo campeón del mundo. A ver, yo te quiero ver así, otra vez, de alto no, del podio, otra vez, pegando el brinco ahí. Ya no nos acordaré, ya, ya pasaron unos cuantos años. Sí, nos acordamos. Eh, vas sí, a decir, y el sacacorcho en cualquier pabla. Los dos ahora, años, la dos la años materia, eso sí <risa> nos acordamos. Yo lo disfruté un montón. No, Vamos no, yo, toda no, España, que te lo tenéis que venir a la Fórmula 1 el año que viene. Pues Una sí. Carrera. Ahí está, ahí sí. está. Sí, señor. Y, y yo sí si me dejan a las fiestas de después, esta, por ejemplo, la sí, fiesta bueno, de todos Briatore, hablada, todos Hombre, hay carreras y carreras. No es lo mismo ir a Bélgica que ir a Mónaco. Ahí está. A Mónaco, Vale, a Mónaco. ¿no? A Mónaco. ¿Qué pasa en Mónaco? A ver, ¿qué pasa en Mónaco? O lo que pasa ¿Singapur? en Mónaco se queda en Mónaco. No no, no, no, no. se, se te se pone cuenta, una sonrisilla. Se cuenta, se cuenta, <risas> se cuenta. todo. Allí no, no, no hay, hay problema ninguno. No, porque... y son tan bestiales las fiestas de la Fórmula 1. Yo no suelo salir mucho. Soy bastante legal. Soy bastante sí. tranquilo. A mí me pasa lo mismo. Ninguno de los que estamos aquí hemos salido nunca a, nada, no, no, no, a haré, nada. Haré una excepción cuando cuando vengáis. No, pero son tan bestiales las fotos, las fiestas. Sí, sí, sí, sí. sí. sí. sí. O sea, rotundamente, rotundamente. rotundamente, sí. Ahora con la pandemia bajó un poco todo y no se hace, no se hace nada, pero. 2018, 2017, incluso mi última carrera en 2018, antes de retirarme, después de, de la carrera, organizaron una fiesta, el, el campeonato, y había como eso, mil personas o así. ¿Así? Y, ¿Mil personas? ¿Mil sí. personas? Sí. Sí. Eso, es, eso viene a ser como un domingo en casa de Joaquín, o sea… Sí. Bien, no, sé. <risa> no, pero están bien, están bien y recomendable, solo que <risa> ya sé que no vais a ver la carrera, ni los coches, ni nada, ya sé yo el plan no, no, que vais no, a organizar. No, no, vamos. no, a mí me encantaría, me encantaría, sobre todo porque me da la sensación de que tiene que ser sí, sí, eso, paladear con los cinco sentidos, porque debes notar el ruido, los motores aquí, el... Sí. El sentirlo todo, el olor, sí, el, claro, el sonido, el, hay, la visual… Hay, hay un ambiente, hay una adrenalina grande. Grande, para, grande, grande. Incluso el año Tiene pasado… Tiene que ser una, una pasada la velocidad en la que van, mm. cómo, cómo se meten en las curvas. O sea, Yo es... cuando voy dentro del coche no lo siento, o sea, pienso que voy despacio siempre, pero cuando abandonas o hay una avería y aparcas el coche y te quedas a ver los coches, nada, los 20 minutos no que quedan de práctica… dices tú… Se van a matar, así va. ¿Se van a matar. ¿Qué haces Se lo co pero, vez, pero con no frenones No ha sentido nunca. Y, y claro, ¿miedo? ¿Vas tú así? ¿Fernando? No, no, miedo no. Miedo no. Respeto con, por la velocidad. Ni así. con el accidente aquel tan bestial no. que tuviste. No sentiste no. No. pánico. No te da no. tiempo. No, no, miedo nunca. Hay, hay situaciones desagradables de conducir, que es cuando llueve. Hay muy poca visibilidad. Los Fórmula claro. 1 no tienen las ruedas carenadas. ...todo el spray del agua se va hacia arriba o sea, y no ves nada. No ves nada, es como ir con, en, en niebla densa, densa... ...no ves nada y ahí hay... No, ...no estás disfrutando. No tienes miedo, pero... No disfrutas igual. Sí, quieres que acabe la vuelta. Ah, porque, porque la porque velocidad me, máxima... ...es la misma, son 330, 340... 40. ...a tope, sin ver nada. Sin pero, ver nada. Pero claro, si levantas el pie el de atrás no te está bien no te, viendo, no te ve y entonces te va ¿Y te dar. pasa por entonces es o sea, un poco es... confiar uno en el otro pero es desagradable qué pasada tío es que tiene que ser de una de, de las momento, cosas más, uh, sí, más estresantes que y... hay o poner el jersey que llevas puesto. <risa> <risa> tiene que ser una cosa no es oh, que te estoy bien no no te estoy viendo y es que o sea, las o sea, luces me están despozando o sea. no no claro claro <risa> es como los frenos del delante <risa> <risa> ¿Se pueden no, apagar eso, no, lo No, no, porque entonces me gana este. Ya, si estamos aquí y tal, si estoy esto, es que si apago me electrifico. Pero, ¿cómo te convencieron sí. de como Perdiste ti, una apuesta. Como a ti. Perdiste una apuesta. Como a, ti. ¿no? a que no hay pelota esa. <risa> Dos cojones. <risa> Además, ha visto que él estaba chico y se la ha metido por cojones. E no sí, yo, No, que me he metido, no sé cómo salir de él. Ya. ahí te quedas. Ahí queda. te se o sea, quedas. Hay si que pagar las luces, no voy a hacer que nos venga una factura. Del ¿no? apagada. Bueno, vamos a probar la comidita, a ver digo, cómo digo, está, por lo menos. que ¿no? le ha hecho Julius Se ha pegado. Vamos a por ello. Es que nos hemos traído un cocinero hoy, Fernando. ¿Ah, sí? Sí, hombre. Si no, ¿quién cocina gran dos? Julio eh, y nos ha cocinado. Yo, yo he cocinado más veces que él. ¿Ah, sí? Bueno. Sí. Peor, también es cierto. Eso. Pero, pero más, más veces Más, pero que peor. ¿Tú, ¿Tú eres buen cocinero? No. No. ¿No? No, no. Cocino porque yo me fui a vivir a Inglaterra cuando tenía 18 años. Entonces, por sobrevivir tienes que, que aprender a... Hacer cosas básicas, pero pero nada. Y ahora Fernando volada a mí me pasa, me cuido más que nunca con la comida. Claro, claro. Llevas una dieta muy estricta, imagino. No estricta, pero bueno, tienes que tener cuidado. No, sí. no, no. Tu cuerpo no responde igual con 20 años que con 40. Bueno, con tienes 40. que cuidarte más. Tienes y que vosotros lo del peso, claro. Peso. Cada gramo al coche le, le afecta una barbaridad. Bueno, ¿no? el peso es con piloto y coche. Con Nosotros tenemos coche. un peso mínimo de 740 kilos con piloto y coche, y el piloto puede estar en torno a 80 kilos. Si estás por encima, irías pasado de peso y perderías O sea, no, puede, no puedes estar por encima de 80 kilos. No. Y si Pero estás por podría, debajo, ellos te ponen plomo para igualar 80. ¿Y en 80. cada carrera cuánto, cuánto pierdes normalmente? Dos kilos. ¿Dos kilos? Sí, igual que nosotros, más o menos. De... Sí, partido dos kilos. Sí. Pero estando dos sentado, kilos, dos kilos. Dos dos kilos, dos kilos, kilos sí. Claro, porque… ¿Por, por la tensión? No, por, el esfuerzo, llevan, ¿eh? claro, por el, el esfuerzo también. Por sea, el volante, los Cs, la cabeza, las piernas… El mono… El casco, Pero, el motor va detrás nuestro… En el habitáculo es donde calma. estamos nosotros hay unos 55 grados. Ostras. O sea, que es como estar en una sauna dos horas moviéndote. 55 grados, sí. madre mía. Qué burrada. Sí, sí. Coño, río. menos mal… Menos mal sí. Yo digo, joder… ¿qué? Para hidratarte imagino que, que os ponen algo, ¿no? no. Tenemos, en el casco tenemos el casco. Un, un tubito y, como todo en la Fórmula 1, en vez de chupar ah. y, y beber, tenemos un botón, ah, un botón ah, que sí. nos manda el agua. Te, te, te hay tecnología hasta para beber, comodidad <risa> para todo. ¿Y cuánto llegas a beber tú en una...? Digamos una... litro y medio. litro y medio? Sí, ¿Y no te puedes. lo acabas? Hay carreras que sí otras que no por la temperatura. Después de 20 minutos... Ya está todo... Bebes, pero mucho menos. De lo que... Depende de la carrera. Hay carreras que pierdes más que... y otras menos. Y además que os enfundáis como más capas que una cebolla. Claro, vamos claro, un pijama, un Luego el mono. Bueno, las botas, los guantes. El Hans que es este sistema sí, sí, para sí, el cuello. Sí, sí. El casco. Sí, o sea, vamos... Y, y, y no, no tiene que ser... <risa> tiene que un, un, mono, un mono... A ver, cuesta casi como un traje mío, ¿no? ¿Qué puede costar un traje? No tengo pues, ni idea. No, no. tengo ni idea, porque los equipos nos hacen los trajes a medida. Los monos del karting y de otras categorías, sí, en torno a 800, 800. euros. Sí, por ahí. Una pasta. Sí. Una es, pasta. Que es, es que claro que es un deporte caro. Es el deporte más caro que puede asistir. <risa> que es el deporte sí, más caro. de la cosita. Incluso el car, un car bueno cuesta en torno a 10.000 euros, sí, sí. que casi te compras no sé. un, un coche pequeñito. Y luego pues, la gasolina, el mantenimiento, la cadena, los es neumáticos un, que es, no es duran más de un fin de el semana. Car, el correcto. Claro, es muy caro. Para los niños que quieren empezar o ser piloto de Fórmula 1, no, no les quieres quitar la ilusión, pero necesitas una serie de una familia De que no pueda, como suerte, sponsors, no es como. Claro. Sí. Y después las competiciones, que claro, en España ya hay, ¿no? De sí. hecho tú tienes. Sí, tengo una, una escuela. Bueno, una, una escuela, sí, sí. sí, sí. En, Asturias. en Asturias. En Asturias. Con niños entre 8 y 12 años. Te puedes Mola inscribir eso. y. Mola ¿Con 8 eso. años ya corren, Fernando? Sí, sí. sí. Y empecé con 3. ¿Con ¿Cómo? 3? Con 3, mi primera carrera. ¿Cómo? ¿3? ¿Tres años? Ahora sí legal. No, no. No, claro, ahora 8 <risa> es la edad mínima Pero claro, hace 30 años Se podía Con tres, con tres. años estuviste ya en una pues si, Pero si con tres apenas dar, podías hablar ¿Ya? Bueno, es que mi padre hizo un, un car pequeño para mi hermana Que tiene cinco años más que yo, tenía ocho Y a ella no le gustó, a mí me gustó Y el fin de semana siguiente había una carrera Me inscribieron y corrí Qué, Qué y, bueno, tío Como que De último creo que era la carrera, eran 20 vueltas un Y yo casualidad. di dos Y me, Bien, y me doblaron 18 vueltas bueno. Pero... Pero bueno, así empezó todo. Bestial. Así bestial. empezó todo. Y ahí empezó todo. Con tres años empezó sí, todo. Más sí, sí. mal seguro. que a mi hermana no le gustó el caso, ¿no? Sí, no ¿eh? Ahí me quedaba yo estudiando. Qué bueno. Oye, y una, y una cosa, Fernando, ahí tanta competencia como se ve, imagino, ¿no? Que sí, ¿no? Entre Porque, equipos. Pero entre, entre compañeros. Sí, entre compañeros. Sí. Sí, sí, entre todo, entre todo. todos. En los 20 ¿no? que somos, no es que nos odiemos, pero. Pero hay sí, mucha ese pique. Cada 15 días nos vemos en un sí, sitio del sí. mundo y… No te da tiempo a olvidar lo de, no. lo de, lo de la semana Y no solo anterior. lo de la carrera, porque igual en los entrenos del viernes estabas en tu vuelta buena y él salió de boxes, no te vio, te molestó en todo. esa vuelta y te va quedando todo. No somos rencorosos, no, solo no, tenemos no, no. memoria. <risa> no. Exacto. Exacto. Pero bueno, imagino que tendrás algún amigo donde… Sí, hombre, siempre tienes gente que te da mejor. Te Normalmente llame. con los latinos. Con los latinos. Tenemos sí. otro carácter. Es verdad. Entonces con los pilotos italianos, con Carlos Junior, con eh, hay otro feeling, Checo Pérez, mexicano, también hay otro feeling comparado con, con los ingleses. Y el también. más y el más mejor, yo voy a decir Fisichella, que Fisichella, era italiano, sí, era sí, compañero sí. mío cuando ganamos Fisichella. los mundiales claro, claro, y claro. era era un personaje, era un personaje muy divertido, Ay. muy bromista. Jugábamos a las cartas antes de, de las carreras. Y yo siempre. que pensé que ibas a decir, Hamilton. Hamilton. <risa> <risa> Ese tiene un sitio especial. ¿eh? O sea, Ese está fuera de categoría. No, no cuenta. Esperábamos que, no. que estábamos todos igual a España, en el que nos no caía está, mal a todos. Sí, sí, <risa> no En aquella época no estaba tan mal. Quiero decir, es verdad. había empezado, era el, el rookie, el sí, joven que empezaba. Sí. Yo creo que empeoró esto? con los años, yo no lo sé. Y ahora lo veo un poco más perdido. Sí, o sea, sí, sí. Nos no sé. pasaba Cada todo. Uno es como es, pero siempre hay buenos y malos, ¿no? Es lo, la salsa del deporte. Pero siempre relación son con él tú tienes, ¿no? Y poca. Tiene poca con, con, con todos. Con todo el mundo. Sí. Con nadie. Por eso te digo que estos, estos, estos últimos años se aisló un poco. Está un poco… Qué pena, ¿no? Así, Coño, porque sí, pero está un poco en el mundo mintido. de la moda, un poco, y va vestido así… Muy raro. <risa> no, no, <risa> no, no o sea, dímelo a mí. A a dímelo uña, a mí. Espera, nada. a que te pongo las luces otra vez. Espera. A que te pongo. Toma. <risa> Fernando, ¿y tú cuando estás tanto tiempo por ahí de viaje, tantas horas, cómo hace para ver Betty, tío? ¿eh? <risa> <risa> ¿Dónde saca hueco para ver Betty? Siempre hay hueco. Para pa ver al Betty, siempre, siempre hay hueco. Tengo que decir que hay. <risa> Hay bastante gente del Betis en, Asturias, en el norte. Mucho mucho, mucho, mucho. Mucho. Y béticos y asturianos hay por todo el mundo. Y sí, es verdad. Porque vas a Japón Totalmente. y hay una bandera de Asturias… Sí, no sí. Sé dónde. Vas a y del Betis en todos lados. A Brasil hay una bandera de Asturias. De hecho, y encuentras a alguien en ascensor y es a lo mejor o del Betis o asturiano. Y banderas de Asturias también. Okay, Habrás en todo. visto en todos los campos. En todos los campos. Además, es con la cruz que, de hecho, por cierto, estaba cuando íbamos Cuando jugábamos con el Sporting tal y cual… Eh, o sea, medio campo de verdad te lo digo, en el Betis ¿eh? es sí. increíble, ¿eh? o sea eh, eh, el hotel, Fernando, lleno de Betty yo decía, madre mía, de mía es una auténtica pasada, en el norte lo que dice Fernando una sí, cantidad aficionada no, no, de yo de creo que en toda España, es el equipo sí. que no tiene no tiene maldad absoluta el Betis sí. cae, cae bien en tono. en no, no. una parte de Sevilla igual no tanto Okay. Bueno, una parte del Sevilla, una parte de la mitad del de, de Sevilla, que al final, pero el Betis trasciende. O sea, el Betis no se queda ah, en aquí, Sevilla. Aquí es una historia completamente <risa> el distinta. Trasciende. ¿Y cuál es el último partido que has visto, Fernando, de fútbol? De fútbol. Sí. o De <risa> <risa> <risa> <risa> fútbol. No te decir del Betis, del fútbol. De fútbol. El... Porque sí te gusta el fútbol, sí, ¿no? Sí, me gusta, me gusta. Y soy, soy del Madrid, del Oviedo… Eh, pues el, el, los últimos del Madrid, pero me pillaron muchos en, en estas últimas carreras, eh, en estos viajes, así que me pondré ahora a verlos en vacaciones. Eres muy madridista. Soy madridista. ¿Y el del Madrid por qué? Yo creo porque mi padre era del Madrid y Bien. eso influye siempre cuando estás en Muchísimo. casa y tienes a, a tu padre, pero también porque ganaban. Yo voy a ser sincero. Cuando eres claro. niño y ves a alguien que gana, claro. Pues como sí. que te, te más llama a, la más claro. a ellos. ¿Y que, qué a... jugador te marcó así de, de pequeño? ¿Qué querías ser? <ríe> pues te voy ¿quién? a sorprender porque a a yo creo que el que más me marcó o, sí. o el que tenía como ídolo era Paco Bullo. ole sí. sí. ole grande Paquillo! Porque, sí, sí, porque yo jugaba de portero en el colegio sí, cuando sí. jugaba al fútbol sí, yo sí, siempre sí. me gustó ser portero. Y entonces, claro, Paco Bullo era el portero del Paco Madrid Bullo. y tenía pues, bueno, los cromos, los álbumes y todo esto. Y cuando me tocaba Paco Bullo, pues qué claro, bueno, pues, tío, o sea, me hacía Se emisión. lo diré a Paco, que te has hecho del Madrid por Paco Bullo. Le sí, haré ¿eh? una ilusión tremenda. Hombre, imagínate. A sí. no Paco no Bullo como, también ¿no? nos, nos ha gustado todo. Y, sí, sí. Y, sí, era espectacular. Sí, era espectacular era estéticamente paradas, era, estéticamente. Era, era top. Sí, sí, es verdad. Y a ver, el Real Madrid este año, <risa> ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, ¿cómo ¿cómo ¿cómo lo ves? A ver, Vamos a apostar, vamos a apostar. Vamos <risa> has a hacer una Real Mira, yo tenía <risa> ilusión con Mbappé. ¿eh? Como todos los madridistas, estuvimos ahí todo el verano esperando a ver si venía. Yo pensaba que iba ahí, la verdad. No, yo estamos, creo que... en, en año, estamos en año estadio y una vez que tengamos el mejor estadio, sí. vamos a tener el mejor equipo para el mejor estadio. Tiene un futbolista que marca la diferencia ahora mismo, bueno que ya la viene marcando hace años, que es Benzema, mm. que para mí es Balón de Oro. ¿Sí? Totalmente. Messi lo podéis parar en el campo cuando empezaba a regatear o es que, bah, no? Que va, imposible. ¿No? Yo tenía la sensación que cuando he jugado con Leo que cuando ha dicho oh, "Ahora voy a ganar el partido", como cuando es chenoa, jugáis no, con cuando algún tú vas se viene ¿no? de allí, que jugáis un poco va a pasarlo bien y cuando decir, "Bueno, vamos a intentar vamos a reglar, marcar, vamos a reglar, <risa> Él hacía eso. Sí. ¿Y la selección ahora cómo la ves? Ahora que pus Asturias ahí en la selección. Hay, a que, tope. Confiar ahí. En el plan, hay que confiar en el plan. plan, plan hay plan. plan. Debe estar. Tenemos un plan. Luis Enrique con un plan, ¿no? Me gusta, me gusta Luis Enrique. Y me gusta, claro. Yo también compito y estoy rodeado de extranjeros siempre. Todos los equipos son extranjeros, los rivales son extranjeros. Entonces, claro, cuando juega la selección claro. es diferente a cuando juega el Madrid, ¿no? Lo siento diferente y, y te pues animas sí. más. Te animas más. Pues qué placer tío haber tenido. Que a Fernando, estado, aquí con nosotros, de verdad que para, para Fernando, pero, tan, pero no para mío, mí te digo Fernando. que es un, or, un orgullo de tener, mm. tenerte aquí con nosotros y, y no haber he un ratito. Fernando mío, malo, mío. tío, de verdad. O sea. no, Algunos <risa> sí hay, pero te voy a decir una cosa, no se puede ir sin hacer la llamada a, a ciegas. ciegas. <risa> Tienes que hacer la llamada a ciegas. El el de las no minas. tengo a ningún amigo normal. <risa> vale. Bien, vale. Que amigos? vivan ciudad o sea, alguno. No podemos de incluir por... tus amigos. Y tenemos daño de, de gente extranjera que no lo vamos a llamar y de los que conozco españoles viven en una montaña con vacas, gallinas. Justo, justo, justo, justo. Justo, vamos. y Network llega a cualquier. Claro. Déjame, a que tú tengas más confianza. <risa> Tengo muy poca confianza. Claro, no me puedo decir que no, estamos grabando. No, no, estás está que... como muy receloso de no, tu bueno, gente. Ya bueno, verás cómo ver. se van a enrollar Vamos muy a probar bien. con este. Tienes que intentar decir lo que pone aquí, puedes meter alguna palabra, ¿sí? claro, en altavoz. Ahí está. Sí. Nando. Soy Fer. ¿Sí? ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, máquina? Aquí estamos currando, qué tal bien. Vas a flipar con lo que te voy a contar. ¿Sabes que Finewor me patrocina, ¿no? Sí. Pues me acaban de llamar para hacerme una propuesta surrealista. Hicieron un concurso de chistes para Navidad con deportistas e e y ellos también patrocinan a Joaquín el del Betis, ¿sabes? ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y quieren que tenga un duelo con él de chistes. Y ya sabes que sí, tú no, los chistes no son lo mío. ¿O qué? Sí, no sé, sí. Me estás dejando preguntando y qué y qué a hacer. No sé, es que no sé lo que hacer porque ya sabes que yo chistes sé muy pocos. Y, y, y pensé en algunos. Eh, ¿Te los cuento? A, a ver si te gustan. Mira, a ver si te ríes, ¿eh? Ya verás. Esto es surrealista, lo que me están pasando bien Ya lo sé, tío. Mira, el primero que pensé, ¿eh? ¿Tú sabes dónde cuelga Superman su capa? ¿Dónde? En Superchero. Bien, ¿no? Qué malísimo, dale, dale. No, ¿Cómo que malísimo? Bueno, no. o sea, nada. Espera, espera, espera. espera, Tengo que meter algo de más ritmo, ya lo sé, ya lo sé, o algún chascarillo. Eh, la forma de contarlos, claro, también cuenta. Te cuento el segundo. Espera, espera, espera. Déjame, déjame darme otra oportunidad. Te cuento el segundo, mira. Buenos días, me, me gustaría alquilar Batman Forever. Y dice, imposible, tiene que devolverla a tu morro. Mejor, ¿eh? Oye, está bien. has está bien, este es más gracioso, dame algún consejo, anda. No sé, déjame pensar y te escribo y te digo alguno para allá. Malo, Santi sabe un montón de ellos. No, joder, tú también sabes. Y a Santi se le dan bien. No, no tú tú sabes, yo hombre, yo chistes, chistes ¿no? alguno. Mira, mira, te cuento otro, eh, te cuento otro, a ver, que, que este se me ocurrió ahora sobre la marcha. ¿Sabes cuál es el pez que le abre la puerta al mono? ¿El pez? Sí. No. El sal, monete. ¿Qué? Tampoco contará el chiste mucho mejor, ¿no? Ah, ya, estás pa, ya estás a pelear con él. Además, usted lo contaste perfecto. Viste, ya estoy cogiendo el ritmo. Te digo lo último, ¿eh? que para mí es el mejor, ya verás. Mira, dice, ayer llamé a la policía porque unos ladrones me robaron en casa y se llevaron hasta los vasos. Dice, ¿y los detuvo? Dice, los detuvo, los de Sidra, los de Cava. Los <risa> cuentas bien, cabrón. <risa> Está bien, está bien. Nada, él, él, no está, él no está al nivel, ¿eh? yo creo. Él está al nivel, él sí. ¿eh? ¿Él sí? Él sí, claro, no, no lo deseado. Va, comedia, va pero cuenta cosas, pero no sé si de chistes está muy al día. ¿Tú, Ay, Dios, ¿tú bueno. sabes alguno bueno? Ya te voy escribiendo, a ver qué. Es Marto culo, eres un crack. Bueno, <risa> anda. Pues nada, si, si te acuerdas me lo mandas, anda. Te dejo que me están llamando ahora. Un abrazo, Chao, Venga, tío, ¿no? cuídate. Chao. Chao. ¡Oh! <risa> Se la ha cogido, Me pobre. he encogido el jersey de lo <risa> que lo has hecho. El pobre está diciendo, no puede ser verdad que este tío me está contando <risa> <risa> <tan> Digo, <risa> un momento, es surrealista lo que me está pasando. Iván <risa> en coche, además, o sea… Llámalo, pobre. Llámalo, y dile, llámalo. Y dile, llámalo. No. No, y dile claro. pobre. Oye, es broma, tío. ¿Cómo se llama? Eh, Fernando. Fernando. Fernando es el, es el hermano de Santi Cazorla. ¡Ah, el hermano Ostras. de Santi! ¡Ostras! Oh, Joder. Claro… El pobre. Sí, sí. Le... Dime, Fer. Dandín. ¡Cantrao hey, te... de lleno. Que te... Anda que cuenta los chistes bien tu amigo, es eh. que mentiroso. Eso sí que es buen amigo. Que estoy con Joaquín y con Romay y tenía que hacer una llamada a alguien y, y caíste tú. ¿Qué vas a hacer? Pobre. Oye, pero de verdad te estabas riendo por compromiso, realmente eras muy. <risa> No, no, éramos cabritos, solo que hemos engordado. <risa> Ya lo vi yo. Ah, también, claro. también, también, es verdad. Qué grande, qué grande. Bueno, bueno. Nando, te mandamos un abrazo muy grande. Un besote, muchas gracias por colaborar, <risa> eres un monstruo. <risa> bueno, Ay, adiós, tío. Un abrazo. Adiós, chao, chao. Qué bueno, pues. qué bueno. Qué grande, qué grande. <risa> no, oye, todo, de categoría, Oye, esto. qué bien, además, como la broma Man, ahí. Cuando iba está? ya entrando en chiste, ha ido cogiéndole el ritmo. Sí, y... joder, al final, sí, de este, ¿Puedo dedicarme sí, a ello? Sí, ¿no? sí, sí. El de Batman Forever tengo, ha estado bien. Tengo talento, <risa> tengo talento para los chistes, ¿no? Un chiste, ¿no? <risa> tengo talento, tengo talento. Qué Oye, hiciste tío. la broma. Ahora os voy a hacer yo… Una cosita. Ah, bueno, nos va a enseñar qué trae la, la cara. A ver, la el, sorpresa el, de la cara. Yo, para mí, que es el mono? Que no. A ver si sí me lo pongo y no, no me… me, no, me no, que no, el mono pero Dani del bueno. Para estas Navidades… Hay muchas cenas de… Muchas claro. cenas de familia. Pues oye, una Madre sidra, mía. ¿no? Para, olé, que, olé. para que compartáis Uf. con la familia. La última vez que lo probé me pegué dos días durmiendo. <risa> Antes <risa> o después del, sidra, después del partido. Después, después del partido. partido. La sidra qué bien entra y qué mal sale. O sea, no, hombre, sale bien también. No, no, y tenéis no. el descansador, que esto ya va, va automático. Con... Pero bueno, lo haremos manualmente, ¿no? Lo ¿Cómo lo haremos manualmente? Tuyo, ¿Y para, que hay, para qué viene la técnica? Esto es para bueno, cuando estéis con las familias. Para cuando estéis con las familias, y no tengáis claro, que marchar no. mucho. Dale, ahí Vamos a. Venga, vamos a, ver. a escanciar. A ver, a ver cómo. Vamos yo, a brindar y escanciando. Espera, yo solo no, yo tengo un problema. <risa> como haga así. Se me <risa> <ríe hasta. risa> yo bueno, venga. No soy buen profe porque no. yo ver, tampoco es que se. Yo no tengo mucha idea. Pero más o menos, si ponéis que lo, los, los profesionales lo hacen como por detrás y mirando al frente. Nosotros no vamos bien. a hacer eso. Hay que, lo vamos, vamos a, a hacer, ¿no? por delante y mirando. Vale, venga, va. Pero tú lo yo haces aquí. desde otra altura que yo… <ríe> <y> yo <ríe> no vamos en el show Tranquilo, Yo tranquilo no tengo que... ninguna sugerencia para esa altura. Ya, ¿eh? ya, no, no te preocupes. A ver el 6, ¿por <ríe> dónde te, te queda? Ah, ah, empieza. ¿Por dónde te queda el 6? Mira, se me va a ver, a ver. A Fernando. Bien, bien. ¡Bien, bien! ¡Ya anda, ya anda! ¡Bien! Vale, vale, vale, vale, Joaquín. Voy yo. Fernando. Venga, va, tú en el Venga. medio. Fernando la vale. ha hecho de lujo, sí, eh. Yo, yo, yo es que así me apoderé. Dale el vaso un poco más. A ver, A ver que sí. tienes que inclinar el vaso. Ahí. Ahí Todo está. Por fuera. Ay, ¡Ay! ¡Señores, bueno, he tomado una cerveza. ¡He tomado Ay, una cerveza. <risa> a... Normalmente se echa un dedo. <risa> Coño, un dedo, <risa> depende de quién sea. Bueno. Señores, porque le salga bien el plan. Oye, Fernando, muy un placer, tío. Muchas gracias. gracias. Por la que salga muy bien el plan. Tío. Sí, que salga de lujo el plan y que te veamos campeón del mundo otra vez. Campeones todos. Ahí ¡Feliz año! Feliz, ¡Feliz año, año. señores!